Una joven de 21 años de edad resultó herida de bala por su padrastro en un hecho ocurrido el pasado miércoles en el sector Los Jardines Segunda Etapa en esta ciudad de San Francisco de Macorís Se trata de Evelyn Ten Ortega quien se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital Público San Vicente de Paul a causa de heridas de bala en las dos piernas que se la ocasionó su padrastro, el nombrado Pedro Alcántara Rodríguez, de 51 años, por presuntos asuntos pasionales. Si tú, eres, si tú le tiras un vehículo que va corriendo y tú sabes quién es, porque él la vio a ella, cuando ella lo llamó, que ella le, ella le dijo Pedro y él le tiró como quiera, eso no fue un incidente. ¿Qué tipo de problemas usted sepa tenían ellos? No te sé decir. ¿Qué tipo de no te sé decir. Usted es tía de ella? ¿no? Sí, pero yo no vivo para allá. ¿Usted es hermana? De, de, de, de su no, casa? yo soy, eh, era la esposa de, yo soy una tía potista. ¿Usted es una, una pariente de ella entonces? ¿Qué le pide usted a la justicia? La que la... haga justicia con eso, porque eso no se puede quedar así. ¿Cómo se está joven como ella? ¿Cómo usted puede escribirla? Ella es una muchacha, como te digo, joven que le gusta, porque a toda la juventud le gusta moverse, pero una muchacha que le gusta mucho trabajar para sus hijos. NTN, su noticiero regional, Robinson Palanco.